riesgos y amenazas, podrás conocer los youtubers con más éxito y que se han convertido en influencers. Vamos, que lo que hacen ellos es lo que quieren hacer nuestros hijos. Recordad que si vuestro hijo o vuestra hija se ha abierto un canal y tiene algún problema, vosotros seréis los responsables. Así que será mejor que os pida permiso y que controléis lo que publica.